Ambientales. Los problemas ambientales son algunos fenómenos naturales o también son provocados por el hombre que afectan negativamente en la conversación de los sistemas o que representan una amenaza de la vida de seres vivos. Esto la verdad está causando, está causando más problemas en nuestro planeta que vivo, ya se está muriendo, ya tenemos que preparar el funeral, exacto. <risa> Uno, desforestación, esto se refiere a la pérdida de los árboles, de las vegetaciones. Un humano corta un árbol, hace que se dañe el mundo. ¡Listo! Ahora me faltan 999 árboles para crear una casa de árbol. Ja, ja, ja. ¡Oye! Eh, me pasó? ¡No corten árboles! ¡Ah! Listo, sigo vivo. No al maltrato de los árboles. Eso es bullying. 2. Cambio climático. Este se debe a que puede haber un fuerte cambio climático. El cambio climático como fenómeno apunta a la, sustitu la sustitución de climas secos por lluviosos o viceversa. A la migración de temperaturas y la restribución de aguas, todo lo cual tiene efectos considerables en las poblaciones humanas. Ay, bonito día en la playa. ¿Por qué hace mucho frío, no? Contaminación del aire. El aire es literalmente lo que respiramos. Dato, cuando nacemos tenemos adicción al aire. Así que si lo contaminamos, no tenemos con qué respirar. Y, la, y si no podemos respirar, nos morimos. <risa> Cuatro. Contaminación del agua. Y con esto al aire, nosotros necesitamos agua para ir de atrás y si así continuar un maratón o algo así. Si, si contaminamos el agua, nos da tremendo dolor de barriga que vamos al baño y nos quedamos ahí por un montón de años y al final nos morimos. Hey, esta agua nos tan mal aquí, todos reunidos en la memoria de Contín. El ha muerto por beber agua contaminada. Contamiento de los suelos. Parece, ser, por alguna razón, si no cuidamos bien nuestros suelos, yo qué sé, podemos destruir un suelo y se cae. Parece como, no sé, un terreno. Parece uh, una grieta. Se abre. Tú te caes ahí abajo por estar pendiente del celular. ¿Qué es esto? Generación de desecho radioactivo. Las plantas nucleares generan diariamente toneladas de desecho radioactivo peligrosas para la humana, vegetal y animal, dotando además de largos periodos de actividad con que superan a la durabilidad de sus usuales contenedores de plomo. ¿Cómo dispone de estos desechos con el mínimo impacto ambiental que es solo un reto por afrontar? ¡Ay, ¡Uy! ¡Uy! Siete, generación de basura no biodegradable. Ya saben a qué me refiero con esto. Basura, botar basura donde se les dé la gana. Puedes botar en el techo, en el piso, en el carro, en el mar. Hasta lo puedes botar en tu propio cuarto. Hasta lo puedes botar en abanico, en el avión, en todo en donde se te dé la gana. Oye, ¿por qué botaste la basura acá? Si quieres sacar la basura. Ay, que está muy lejos. Está ¿Qué es de ti, tengo flojera. Ah, siempre Tesla 50.329 veces que bota la basura allá. Vámonos de acá. Espérame, soy solito. 8. Derritimiento polar. Sabes que ya sabemos que el planeta Tierra se calienta cada vez más y más, lo que causa que el polo norte y sur se derritan más y más. Aumentará mucho el agua y probablemente hay muchas inundaciones. Ah, Hoy es un bello día en el Polo Norte. No ¿Qué le pasó? Expansión de los desiertos. Hay un montón de zonas desérticas. Una de las, una de, una de las causas es la sequía. Pues causa muchos desiertos. ¿Estás en un desierto? ¿Sabes lo que pasa? No hay agua, sin agua, te mueres. Si te mueres, te mueres. Ah, hace mucho calor en este desierto. Pero no hay problema, tengo mi botella de agua. Ah, al fin. Hey, ¿Es para mí? Uy. Ah, muchas gracias. Ay, ahora voy a morir de sed. Ya era el sol, ven acá. Sobre población. En un mundo de recursos limitados, el crecimiento internivel de la población humana es un problema. A ver, en 1950 la población, tenía, la, la población humana no alcanzaba ni los 3 millones. Ahora en el 2012 ya tenemos 7 millones. ¡Ey! ¡Muévanse! A ver, quiero ver la película de Super Mario. La edificación de los ceros. Se trata del ascenso de pH, ¿Qué es pH. De las aguas oceanías, como producto de las sustancias añadidas por la intrusión humana. Esto tiene un ejemplo semejante a, al de la osteoporosis humana en las especies marinas y prolifera el crecimiento de algunos tipos de alga, plancton por encima de otros, rompiendo el equilibrio trófico. Agua tóxica, no bebe Ay, sí, como si me voy, como si, como si voy a pasar algo. ¿Esto sabe de agua de almendras. Noticia de última hora. Se han reportado millones de muertes en el agua toxicazo. Este se ha vuelto de los lagos más tóxicos de todos. Y se recomienda no beber. Eh, el último reporte fue una persona de Lego que tomó agua y pensó que era agua de almendra de los vacas. Así que, si ves este lago, pues mejor váyase de ahí y salga corriendo. En otras noticias, residencia bacteriana a los antibióticos. ya no son una problemática a mitad de todo, ya que afecta principalmente la salud humana. Pero es consecuencia evolutiva del mal empleo sostenido de los antibióticos durante décadas. Lo cual ha proporcionado la creación de muchas bacterias que ni pedo quieres que te toquen un pelito del, pu del cuerpo. Hola, soy el COVID-19. Yo soy inmortal y absolutamente nada me puede detener. <risa> ¡Ay, eso COVID! <risa> espacial? ¿Qué? Aunque no lo parezca, este problema ha empezado a finales del siglo XX y prometa y promete ser algo problemático. O sea, no sé si va a ser problemático. O sea, basura en el, <risa> basura en el espacio. Imagínate, no sé, llevarte unos doritos y pum, los tiras <risa> al espacio. No sé. ¿A qué planeta lo va a afectar? ¿Al planeta donde hay extraterrestres? Oh, ¡No, mis doritos! ¡Venga para acá! ¡Doritos! ¡Mis doritos! Agotamiento de recursos no renovables. Dos hidrocarburos sobre todo son material orgánico formado durante e eones de historia tecnótica te te tectónica y han empleado tan intensa y despreocupadamente el que en un futuro cercano se habrán em empleado su to en su totalidad <risa> ¡Ah! ¡Se pidió la gasolina! Empobrecimiento genético vegetal. A favor de la ingeniería genética en el cultivo agrícola puede parecer una solución a corto plazo para maximizar la producción de alimentos. Con que satisfacción la población humana creciente, pero la larga causa de deterioro de la variabilidad genética de las especies vegetales cultivadas e impacta. Mira más, otra, otra vez más.